Las personas interesadas, los aislados, por favor, por favor, no me estén bombardeando, no me estén escribiendo, maestro, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿cuándo es el próximo congreso? No, con calma, a todos les avisamos con tiempo, a todos les avisamos, a todos les hacemos saber cuándo se van a realizar las reuniones, los eventos acá, en las instalaciones del templo, pero por favor, por favor, me llama 30 veces al día a preguntarme, Padrino, maestro, ¿cuándo es la próxima ceremonia? ¿Cuándo es la próxima reunión? Espere, a todos se lo hacemos saber, pero con paciencia, por favor. Con paciencia. En el mes de marzo se va a realizar el segundo encuentro. El segundo encuentro, pero por favor, ahora porque estoy dándole a conocer, no van a empezar a bombardearme, a preguntarme. ¿Ok? Así que con calma, con calma, a todos se los hago saber. Y los iniciados, los iniciados los que están. Iniciándose en, en, en la doctrina Están muy quedados por favor Les llegó el correo electrónico A ah, estos 180 iniciados del momento les, les llegó el correo electrónico La cartilla de aprendizaje Y muchos de ellos Ni siquiera han confirmado que les llegó Yo no estoy viendo Compromiso, no estoy viendo Compromiso de ninguna clase No estoy viendo compromiso de parte de ustedes ¿Verdad? Si ustedes se metieron si ustedes sí quisieron comprometer con mi señor Lucifer y quieren iniciar en la doctrina, comprometas. Y si no se van a comprometer, me lo hacen saber y le cancelamos la membresía. Así es de sencillo. Aquí no obligamos a nadie a que esté con nosotros, a que esté en la organización. El que uno quiera hacer, que se vaya. No nos estorba el que llega y no nos hace falta el que se va. ¿Ok? Así pues. ¿Qué es compromiso? ¿Compromiso? Ay, ah, los pactados. Por favor, los señores pactados. Se les envía la guía luciferina, el nuevo despertar. Y sin embargo me escriben, Padrino, ¿cómo va a ser mi en adelante? Les digo, ahí tiene la guía, léala por favor, léala. ¿Ok? Lea la guía, que la guía es un medio de aprendizaje. Es como el vademecum para que ustedes sepan cómo hablar a mi niño Lucifer, cómo invocarlo, cómo agradarle, los mandamientos, las oraciones. Así pues, que sean muy pendientes todos los interesados en asistir las reuniones. Y los iniciados, señores, compromiso. Y los pactados, por favor, estudia la guía. Mi nombre es Víctor Damián Villarreal, fundador de la lógica Luciferina Semillas de Luz Universal. No respondo nada por redes sociales, no insistan, solamente envíen WhatsApp. Atrévete y déjate de sorprender.